Estamos bueno. de vuelta, mis amigos, en su programa Mira. de mañana. Esto es de mañana hasta las 10 Amado, con ustedes. Dime. La información es que tengo que en todo el entorno se marcó un espacio de interferencia donde estaba la Plaza de la Bandera para que no existiera comunicación directa ni, ni retransmisión. Fueron muy pocos. Ustedes lo no han la visto. Señal de claro no estaba Porque pensando. estaba dando intermitencia era como intermitente. Mira, el, me dijo alguien, el, el sistema y eso es peligroso. Hasta el, eso llegaron el de a intervenir. El live view de nosotros estuvo tirando hasta las, hasta el mediodía más y o vi menos. Y una buena imagen claro. cuando Giovanni... Pero después comenzó a, a degradarse la imagen y al final cuando nosotros estuvimos en después del discurso del presidente, cuando estuvimos en la en el segundo panel fue prácticamente imposible poder traer imágenes porque la, la, subía la señal, pero cuando tú comenzabas a lanzar la imagen se bajaba difícil. a 50 kilobytes y no, no hay daba forma. forma de de, de, no, de transmitir 50 kilobytes no hay forma de tú transmitir una imagen imagínate entonces y eh, por eso se veía la es, es, es, es muy probable que haya habido eso que tú dices es decir que las llamadas intentaban personas querían eh, tra, no forma, yo no pude transmitir. De, de transmitir directamente. Y como cosa del, de la naturaleza, hmm. en ese entorno no había, señores, en cárcel, el Estado... En la cárcel hay. Mira qué cosa. ¿Cómo fue Ful <risa> En la cárcel hay en la cárcel... Pero, muy buena, hay muchacho, Muy buena comunicación. Muy buena comunicación ahí en la cárcel. Es donde, hay donde debiera de estar la interferencia, donde no salga una. Sí, sí, sí. Y no se esté manejando. Ellos saben cómo, pero no lo hacen. Presidente, que está por ahí, adelante, buenos días. Sí, buenos, buenos días. días, Amado. Buenos días, Carolina. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Francis. Buenos días buenos para ti también. Miren, señores, eh, yo tengo que decirles lo que yo entiendo del discurso. Te escuchamos, sería, muy, sería, sería muy mezquino que usted pueda rebatir esos números que el presidente dio ayer de que la República Dominicana se pueda observar como un modelo económico de toda la región. Sobre todo si no estudia. Bueno, yo lo que creo que nosotros estamos de este lado, que no somos indios y que no somos estúpidos. Para cuando nosotros lo escuchamos a ustedes que entendemos que cuando hacen juicio de valor por eso no me detuve tenemos, más a escuchar ayer porque me tenemos, sentía que me estaban tratando de estúpido tenemos que escucharte francis tenemos que escuchar a julio tenemos que escuchar al profesor y tenemos que escuchar a carolina ahora de este lado nosotros sabemos que la economía de la república dominicana ha sido la mejor de la región ahora si usted dice que no, te tiene que ponerse ahí a decir, mira, por esto, por esto, por esto, la de Brasil, la de un, Colombia, un simple, un la de Argentina... Simple, un simple detalle, los préstamos, por ejemplo. Yo no puedo decir que es ah, la mejor espérate, economía el, el, si está basada espérate, en préstamos, Lara. En otro gobierno... Un, oye, una antes, economía basada en préstamos no no es sustentable, es un modelo económico soleto. Eso va a colasar, va a colasar tarde o temprano. Es insustentable en base a préstamos insustentable, yo no puedo darme el lujo de decir que yo soy rico y tengo opulencia en mi casa cuando todo es prestado, cuando todo es en base a préstamos. si le llamada. debo a todo el mundo